Hola, somos Adolfo Cobo y Olga Conde, profesores de la Universidad de Cantabria y queremos presentarte el curso Presentaciones Eficaces. Antes de nada, queríamos contaros que es para nosotros una presentación eficaz. Por ejemplo, podría ser aquella que no deja indiferente al que la escucha, aquella de la que siempre te llevas algo, aquella que vas a recordar a lo largo del tiempo o aquella que te cambia tu forma de pensar o de hacer las cosas. Estamos seguros de que en tus estudios y en tu vida profesional te va a tocar hacer muchas presentaciones. De hecho, un estudio reciente calcula que se dan más de 90 millones de presentaciones con PowerPoint en el mundo empresarial, cada día. ¿Y qué tal se hacen? Pues bastante mal. Se han hecho encuestas y el 20% de los trabajadores asisten a una presentación al día, al menos, en el trabajo. Y casi la mitad de ellas tienen algún defecto grave. Entre los más citados están el leer textualmente lo que pone en la pantalla, ...o que el texto era tan pequeño que no se podía leer... ...o que los gráficos eran complejos y no se entendía. Por eso hemos planteado el curso de presentaciones eficaces. Creemos que siguiendo unos sencillos consejos... ...es posible mejorar mucho nuestras próximas presentaciones... ...y además de cualquier tipo, por ejemplo... ...la exposición de un trabajo en clase... ...la presentación de un trabajo académico... ...como podría ser un trabajo de fin de grado... ...una conferencia ante miles de personas... O cómo dar una clase, ¿sí? Una reunión de trabajo. Os queríamos explicar ahora cuál va a ser el contenido del curso. Este curso no va a enseñar a manejar software de presentaciones como el PowerPoint o el Keynote, ni se va a centrar en detalles muy específicos. Al contrario, vamos a recorrer muchos de los aspectos que hay que tocar para conseguir que una presentación sea eficaz. Por ejemplo... Veremos cómo planificar la presentación y la importancia de fijarnos en su propósito y de adaptarnos tanto a la audiencia como a las circunstancias. También analizaremos diferentes estructuras de presentaciones. Sabremos cuál es la mejor forma de empezar y de terminar y os daremos muchas ideas para llevar a cabo este inicio y fin. Haremos especial mención al papel que juegan las historias. Y además los profesores creemos que la pantalla, es decir, las diapositivas, son una ayuda visual para el que está exponiendo, pero debe ser una ayuda efectiva. Por eso dedicaremos tiempo a la búsqueda de imágenes de calidad, a trabajar con el texto y el color y a ver cómo diseñar la estructura de esa diapositiva y de los gráficos para que muestren la información de forma clara. Finalmente no nos podemos olvidar del de que presenta. Los estudios manifiestan que no solo el mensaje sino la actitud y cómo se transmite ese mensaje cuentan de forma muy importante a la hora de llegar a cumplir nuestro objetivo. Aspecto especial dedicaremos a cómo evitar esos nervios que nos traicionan en el último momento y a cubrir el tan temido turno de preguntas. Este curso recopila y analiza multitud de consejos y reflexiones de expertos en presentaciones de todo el mundo. Los diferentes módulos incluyen explicaciones en vídeo de los profesores, material adicional para aprender más y sobre todo pequeñas actividades para poner en práctica lo aprendido. Algunas de estas actividades van a ser evaluadas por vuestros compañeros en el curso, teniendo así una realimentación del aprendizaje. Por ejemplo, tendrás la oportunidad, si quieres, de grabar una presentación tuya en vídeo y de ser analizada por otros estudiantes interesados como tú en mejorar. En fin, creemos que este curso puede ayudarte a que tu próxima presentación sea diferente, entretenida y transmita eficazmente tu mensaje. Pues nada, nos vemos en clase.